Vamos a repasar muy rápidamente nuestro sistema de numeración. De este tema ya hablamos en el tema de números naturales y también tenéis un vídeo a nivel de primaria en el que os explican con mucho detalle todo el sistema de numeración, con lo que si con este pequeño resumen no tenéis bastante, como siempre os recomiendo que vayáis a ver ese otro vídeo en el que hay muchísimo más detalle. ¿vale? Aquí solo vamos a recordar que nuestro sistema de numeración tiene dos características básicas que son que es un sistema decimal y que es un sistema posicional, ¿vale? Estas dos cosas son las básicas. ¿Qué significa que sea decimal? Pues quiere decir, como el nombre indica, ¿no? Te hace pensar en 10, pues que todo el sistema está relacionado con el número 10. Es decir, que hay 10 cifras, ¿vale? Desde el 0 hasta el 9, son las 10 cifras con las que podemos escribir todos los números, eh, tanto si son muy grandes como si son muy pequeños, ¿Vale? Eh, y luego, que todo va de 10 en 10. ¿Esto qué significa? Pues, tanto que si tengo 10 cosas, las puedo empaquetar o agrupar y formar un grupo, o un paquete, como por ejemplo, si tengo 10 unidades, las empaqueto y formo una decena. ¿vale? Así que un grupo de 10 unidades son lo que llamamos una decena. O, por ejemplo, si tengo 10 decenas y las empaqueto, lo que consigo es un grupo que sería una centena. ¿Vale? Esto es lo que ya sabíamos con anterioridad. Y si troceamos pasa igual, es decir, o junto 10 y formo un nuevo paquete entero, o si ya tengo algo que está empaquetado y lo quiero separar, tiene que ser siempre partiendo en 10 trozos iguales, ¿vale? Así que también se trocean 10 partes iguales, no lo dice, pero bueno, ya se presupone, ¿vale? Se trocea en 10 partes iguales. Por ejemplo, si tengo una centena, ¿eh? un paquete, ...al que llamo una centena y lo divido en 10 trozos iguales... ...lo que consigo son 10 decenas... ...si os fijáis lo que pone aquí y aquí es lo mismo... ¿eh? ...del derecho y del revés... ...el igual nos permite leer hacia los dos lados... ...¿vale? ...y aquí si empiezo con un paquete de una decena... ...y lo troceo en 10 partes... ...cada una de esas partes será una unidad... ...y por lo tanto tendré 10 unidades... ¿eh? ...y esto y esto si os fijáis es lo mismo... ...¿vale? ...así que todo va de 10 en 10... ...tanto si quiero juntar... ...necesito un, una cantidad de 10 para poder fabricar un paquete... ...o un grupo como si quiero trocear o separar algo en trozos, voy a hacer 10 trozos de la unidad original, ¿vale? Y luego posicional que como el nombre también indica tiene que ver con la posición, es que el valor de las cifras depende de su, de su posición, es decir, estas cifras de aquí, que yo utilizo para fabricar números, por ejemplo aquí he usado la cifra 0, la cifra 3 la, y otra vez la cifra 3, para tener el número 330, bueno, estos 13 son la misma cifra, pero al estar en distintas posiciones el valor de ese 3 cambia. ¿eh? En este caso este 3 vale por 30, porque está en la posición de las decenas, es decir, son 3 decenas, 3 paquetes de 10 y por lo tanto vale 30. Y este otro serían, eh, tendría un valor de 300, ¿vale? porque está en la posición de las centenas, o sea, son 3 centenas, 3 grupos de 100. Así que 3 grupos de 100 tiene un valor de 300. Vamos a hablar ahora de esas dos características, del hecho de que sea un sistema decimal y un sistema posicional, pero ya hablando de cifras decimales, puesto que este tema va sobre los números decimales. ¿vale? Entonces, nos vamos a imaginar que esto es nuestra unidad. ¿vale? Si os fijáis, esto sería una unidad en, pintada en color azul, esto sería una unidad pintada en verde y esto sería una unidad pintada en amarillo. Vale, lo único que cambia es el color. ¿vale? Así que esto va a representar nuestro número uno. ¿eh? Una unidad. Con lo cual, esto también es una unidad. De otro color, pero es una unidad. Y esto también lo es. ¿Vale? Ahora lo que vamos a pensar es en trocear esta unidad. ¿Vale? Hemos dicho que en el sistema decimal, si hago trozos, tengo que hacer 10 trozos. ¿Vale? Entonces, si yo esta unidad azul la parto en 10 trozos, por ejemplo, me imagino que la parto en vertical. ¿Vale? ¿Qué conseguiré? Pues conseguiré esto. ¿Veis? La he separado en 10 trozos iguales, ¿vale? Y consigo, pues eso, estas 10 eh, especie de tiras, ¿vale? La cuestión es, ¿cómo llamo a estas tiras? Es decir, ¿ahora esto qué es? Si todo este bloque es una unidad, una de estas cosas, ¿qué será? Bueno, pues precisamente una de estas cosas es a lo que vamos a llamar décimas, ¿vale? Así que en una unidad yo voy a poder ver 10 décimas, ¿vale? que se escribe con una D minúscula para que no se confunda con las decenas. ¿vale? Entonces, décimas, como voy hacia pequeño, ¿no? a un trozo más pequeño, pues lo hago con una D minúscula, que representa que es más pequeña que una D mayúscula, ¿eh? por si os ayuda a recordarlo. Con lo cual, una unidad, al partirla en 10 trozos iguales, se convierte en 10 décimas. ¿vale? Así que las décimas son eso, partir una unidad en 10 trozos, y cada una de esas son las décimas. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasaría si yo ahora cojo una décima y la parto también en 10 trozos? ¿Vale? Lo que conseguiría sería, si os fijáis, veis, aquí, está aquí la décima, ¿no? Tendría aquí las 10 tiras. Bueno, pues si yo cojo una de ellas, ¿vale? Esta, que está pintada en amarillo, y la parto en 10 trozos iguales, cada uno de estos trocitos, ¿qué será? bueno, pues cada uno, de estos trocitos, cada uno de estos trocitos precisamente será lo que llamaremos una centésima, ¿vale? Así que, si yo empiezo por una décima, lo que consigo son diez centésimas, ¿vale? Que serían estas 10 de aquí, ¿vale? La décima se convierte en 10 centésimas, ¿vale? Entonces, si yo separo todas estas supongo que lo veis, ¿no? Esto es una tira de 10, esto es otra de 10, hay 10 tiras de 10, 10 por 10, ¿eh? supongo que nadie necesitará contarlas de una en una, que si no, no veas, nos si vamos a estar aquí un rato, ¿vale? Pero la cuestión es esa, que si yo las separo todas, esas tiras de 10, 10 tiras de 10, aquí, si os pusieseis a contar, veríais que hay 100, ¿eh? 10 por 10, 100. ¿Qué quiere decir? Que no, una unidad, ¿cuántas centésimas hay? Pues hay 100. 100 centésimas en una unidad, ¿vale? Porque hemos dicho que esta cosita sería la centésima, ¿vale? ¿Qué es lo importante aquí? Pues lo importante aquí es darse cuenta de lo de sistema decimal. Es decir, yo he empezado en un bloque, junto, que he dicho que era una unidad. Si lo separo en 10 partes, a cada una de, esa, de esas partes le tengo que llamar de alguna manera. Y le he llamado décimas, ¿vale? Y si cada décima la separo en 10 trozos... A cada uno de esos trozos, que serían aquí estos cubos amarillos, les llamo centésimas. Y por lo tanto, en una décima hay 10 centésimas. ¿Vale? Y si pienso de golpe de aquí a aquí, ¿qué pasa? Que he hecho dos pasos, ¿no? He partido en 10 y he vuelto a partir en 10. Es decir, 10 por 10, cien. He partido en 10 trozos. vale. Así que la unidad se convierte en cien trozos y voy directamente a la centésima sin tener que pasar, digamos, por este camino. Vamos a ver ahora las milésimas, ¿eh? hemos hablado de unidades décimas centésimas y entonces ¿qué serían las milésimas? Bueno, si yo quiero ver las milésimas, lo suyo sería empezar por una unidad que abulte un poco más porque como se trata de ir cortando, si la unidad es muy pequeña y empiezo a hacer cortes, ya mmm, las últimas cosas ni las veo. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes hemos empezado diciendo que esto era la unidad y al cortar en 10 he conseguido 10 tiras de estas y al, y al cortar estas he conseguido 10 de estas aquí dentro, 100 aquí. ¿Vale? Pero como yo ahora quiero ir más allá, quiero trozos más pequeños, claro, trocear esto en 10 trozos prácticamente no veríamos nada, ¿eh? sería una cosa muy pequeña. ¿Qué hago? Pues voy a imaginarme que la unidad ahora es más grande, así que me imagino que este bloque, este cubo rojo, va a ser ahora mi unidad, ¿vale? ¿Qué hago? Si yo parto en rebanadas y hago 10 rebanadas, como veréis, me saldrán, ¿veis? 10 rebanadas de estas, ¿vale? Por lo tanto, este bloque se convertirá en 10... Rebanadas de estas, ¿vale? Si esto es la unidad y hemos dicho que al partir una unidad en 10 trozos iguales consigo décimas, ahora esto serían las décimas y tendría 10 como estas, ¿veis? Una unidad, 10 décimas. Si yo parto ahora la décima en 10 partes iguales, conseguiré 10 tiras como esta y hemos dicho que de las décimas paso a las centésimas, así que tendré en total, ¿no? Si yo aquí partiese en 10 y luego cada una de esas en 10, 10 por 10, 100. Tendría 100 tiras de estas. Y si la centésima la parto en 10 trozos iguales, conseguiría 10 de estos, ¿no? Pues a esto sería lo que llamaríamos la milésima. Es decir, cuando la centésima la parto en 10 trozos iguales, cada uno de esos trozos se llama milésima. ¿Vale? Y si quisiésemos, podríamos seguir y seguir hasta el infinito. Es decir, cada vez que partes en 10, pasas al orden que va después. Unidades, décimas, centésimas, milésimas, luego irían diez milésimas, cien milésimas, millonésimas y así hasta que nos cansemos. Vale, Pero la idea consiste en esa, en partir siempre en grupos de diez. Así que en esta unidad hay diez placas de estas, cien tiras de estas y mil cubitos de estos. Es decir, que aquí, si yo lo pudiera partir, habría mil de estos. Cosa que no vamos a hacer, ¿eh? pero para eso está la imaginación. Vamos a hablar ahora también de la parte de decimal, ¿eh? de esto de aquí en concreto, pero ahora viéndolo en una recta numérica. Si yo tengo una unidad, ¿no? esto me diría una unidad desde el 0 hasta el 1, una unidad, y la divido en 10 trozos iguales, cada uno de esos trozos es una décima, por lo tanto, esto que he pintado aquí en lila mide una décima. ¿no? Si todo esto es una unidad, esta parte es una décima. Pero si os fijáis, esta parte mide exactamente 0. ¿Sí? Desde el 0,6 hasta el 0,7. Eso mide 0,1. 0,1 de la unidad. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir precisamente que si esto es una décima y es lo mismo que 0,1 unidades es que estas dos cosas son la misma. Por lo tanto, una décima es lo mismo que 0,1 unidades. Vamos a fijarnos con más detalle en lo que acabamos de decir. Hemos dicho que una décima son 0,1 unidades. ¿eh? Aquí lo he puesto al revés, pero ya sabéis que si hay un igual se puede girar. Vale, vamos a fijarnos bien en qué significa esto. Que aquí diga 0,1 unidades quiere decir que la unidad está aquí. Es decir, antes de la coma... Es donde encontramos la unidad, o la, lo que ponga aquí, si él pone unidad, pues quiere decir que esto, que es justo lo que está antes de la coma, en la posición justamente antes de la coma, está lo que, lo que diga aquí, el orden que diga aquí. Por lo tanto, este 0 son las unidades. ¿Qué hay después de las unidades? Las décimas. Por lo tanto, este 1 son las décimas. Si os fijáis, esto cuadra con lo que acabamos de decir. Es decir, el 0,1, el número 0,1, representa 0 unidades y no hace falta decirlas porque son 0, y una décima, es decir, una décima. Entonces, ¿qué sería el número? 0,38, ¿vale? O 0,38 unidades, si lo quieres especificar. vale Este número, como antes... Si aquí pone unidades, quiere decir que el que está justo antes de la coma son las unidades, así que esto representa las unidades, hay cero unidades. Y luego tendríamos las décimas, y después de las décimas hemos dicho que van las centésimas. Por lo tanto, este número se podría escribir también como tres décimas y un sobrante de centésimas. Por lo tanto, si quiero hablar de décimas, me tengo que parar aquí y el resto tiene que ir detrás de la coma. ¿Vale? 0,38 es lo mismo que 3,8 centésimas. Ay, perdón, décimas. ¿eh? Estamos diciendo que estos son las décimas, ¿eh? Y esto serían las centésimas. Por lo tanto, ¿esto que son? No son centésimas, son décimas. ¿Vale? ¿Y qué puedo decir también? Si lo quiero decir en centésimas, ahora sí, tendría que llegar hasta aquí. O hasta aquí, que es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, tendría que ver un 318 y la coma al final. Pero si voy a poner coma nada, pues la coma ya no la pongo. Así que esto serían 38 centésimas. ¿Vale? Por lo tanto, este número de aquí representa 3 décimas y 8 centésimas. O lo que es lo mismo, 3,8 décimas o lo que es lo mismo, 38 centésimas. Todo depende de en qué orden te quieras fijar. Si te fijas en las unidades o en las décimas o en las centésimas. Esto es lo mismo que pasa cuando mides en metros. ¿Para que. ¿Para qué? ¿Os suene algo más típico? Si yo utilizo este 0,38 y en vez de decir que son unidades genéricas, que no sé cuáles son, digo que son metros, ¿vale? Lo pongo así para no confundir con la m de, de milésima, ¿eh? por si acaso, pero ya sabéis que esto se puede abreviar con una m. Si yo digo esto, ¿qué estaría diciendo? Pues que estos son los metros... Y después de los metros van los decímetros y después van los centímetros, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo mismo que decir 3,8 decímetros o decir 38 centímetros, ¿vale? 0,38 metros son 38 centímetros. Esto sería lo que usaríamos más habitualmente porque esto está bien, pero no se suele usar. Veamos otro ejemplo. Si me dicen que tengo 243 centésimas, quiere decir que este 3 son las centésimas. Por lo tanto, aquí delante tengo las décimas y aquí tendría las unidades. Si me piden que escriba esta cantidad en décimas, yo tendría que pararme aquí en el 4, así que veré un 2 y un 4, ¿no? Un 24. Y pararme quiere decir que ponga la coma y luego siga escribiendo. ¿Vale? De esta manera, como estos son las décimas, yo podré leer 24 décimas y pico. O sea, que esto está en décimas, 24,3 décimas. Y si lo quiero en unidades, pues entonces me tendré que parar aquí, detrás de las unidades. O sea, veré un 2, 2, y el resto lo pongo detrás de la coma decimal. Como estos son las unidades, cuando yo lea diré 2 unidades y pico. Así que estos son 2, 4,3 unidades, ¿vale? Por lo tanto, 243 centésimas son 24,3 décimas, o lo que es lo mismo, 2,43 unidades. También se puede decir 2,43, que realmente es más técnico. Veamos un último ejemplo. Si nos dan 3.804 milésimas... Nos pueden pedir pasarlas a centésimas, décimas, unidades, a cualquier cosa, ¿no? La cuestión es que si yo me paro de aquí y estos son las milésimas, estos son las centésimas, las décimas y las unidades. Así que, si lo quiero en unidades, me paro aquí, ¿eh? Ahora lo voy a hacer al revés, para que veáis que da un poco igual, ¿no? Si me piden unidades, tendré 3, y el resto va detrás, y estos serán unidades. Si lo quiero en décimas tendré que pararme en el 8, así que pondré un 3 y un 8, un 38, me paro aquí con la coma decimal y sigo. Y eso serían décimas. Y si lo quiero en centésimas me paro aquí, así que veré un 380,4 y estos serán centésimas. ¿vale? Así que puedo cambiar o puedo agrupar digamos, eh, en, en el orden que me piden. Y ahora vamos a hablar de la parte de la característica de ser posicional también con los decimales, ¿vale? Si os fijáis aquí, también he usado la misma cifra 1 todo el rato, aquí he puesto la coma decimal, ¿vale? Si suponemos que estos son las unidades, si no nos dicen lo contrario, eh, estos siempre serían unidades, si no, nos lo tienen que especificar, así que en el único caso en el que te puedes saltar, decir a qué orden es, es cuando dices que son unidades. Así que, si estos son las unidades, estos son las décimas, centésimas y milésimas, ¿Vale? Por lo tanto, este 1 del final, que son las milésimas, sería, eh, tendría un valor, ¿no? Hemos dicho que el 1 cambia de valor según la posición, así que si está en la posición de las milésimas, tiene el valor de una milésima, ¿no? Es decir, una milésima. Pero esto, ¿qué sería? Pues sería 0,001 unidades, ¿no? Porque esto sería 0,001, ¿no? Eso lo tengo este de aquí. Por lo tanto, una milésima es 0,001 unidades. Este de aquí tiene un valor de una centésima, que convertido a unidades sería 0,01, ¿no? Si quiero llegar hasta la centésima, 0,01 unidades. Ese es su valor, 0,01. Y si hago lo mismo con las décimas, su valor, una décima, será 0,1 unidades, porque está en el primer decimal este en el segundo decimal y este en el tercer decimal y este, como es la unidad, esto ya lo sabíamos que su valor es de 1, ¿no? una unidad, o lo que es lo mismo, pues eso una unidad, ¿no? este, este sería el número 1 tiene un valor de 1 vamos a hacer las actividades de la página 63 en la primera nos dice, nos preguntan ¿qué obtenemos si dividimos en 10 partes iguales una centésima, vale, aquí, bueno, parece muy grande, pero esto sería una c minúscula, la más pequeña, que se note más, ¿vale? Una centésima, no una centena, ¿eh? por eso tiene que ser minúscula. Una centésima, si la dividimos en 10 partes iguales, después de la centésima, recordad que tenemos unidades, décimas, centésimas y milésimas. Por lo tanto, si yo divido esta, estoy yendo hacia la parte pequeña de, la, de los órdenes, ¿no? Así que si divido esta en 10 partes, lo que consigo son 10 milésimas. ¿Vale? Esa sería la respuesta, que consigo 10 milésimas. En la pregunta 2 me dicen que obtenemos si juntamos 10 décimas, es decir, si yo empiezo por 10 décimas y las empaqueto, ¿qué, ¿qué consigo? No, Conseguiré un paquete y la cuestión es de qué tipo. Pues pienso lo mismo que antes, si yo tengo unidades, décimas, centésimas, milésimas, si yo empiezo en las décimas y las agrupo, voy hacia un orden mayor, por lo tanto, agrupando 10 de estas, lo que consigo es una de estas, pues una unidad. Así que 10 décimas son una unidad. En la pregunta, bueno, en el ejercicio 3, lo que me piden es representar gráficamente los números 3,45 y 2,38 ¿Vale? nos dice que tomemos como, eh, como centésima un cuadradito de la libreta es decir, que si yo me imagino que esto es uno de los cuadraditos de la libreta de papel cuadriculado pues tengo que pensar que esto representa una centésima eso es lo que me dice el ejercicio ¿Vale? entonces vamos a pensar cómo se haría eh, si esto es la unidad esto es la décima y esto es la centésima, y aquí pasa igual, unidad, décima y centésima, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que para representar esto de aquí tengo que dibujar 5 de estos cuadraditos, porque así tendré 5 centésimas, ¿vale? Para representar esto de aquí necesitaré 4 tiras de 10 de estos cuadraditos, ¿vale? Así que 4 tiras de 10 cuadraditos, y para representar las unidades necesitaré 3 cuadrados grandes de 10 por 10, ¿vale?, yo ya me he adelantado y he hecho el dibujo, vale, teniendo en cuenta eso, que si tenemos el papel cuadriculado y un cuadradito es una centésima, pues entonces aquí tendría, ¿veis? Estas cinco centésimas son los cinco cuadraditos, estas cuatro décimas son las cuatro tiras de 10, ¿no? Porque sabemos que cuando junto 10 centésimas consigo una décima, así que esto es una décima, esto es otra, otra y otra. Y para las tres unidades necesitaría 10 tiras de estas juntas, que sería esto. ¿Vale? las 10 tiras juntas serían esto, así que una unidad, 2 y tres 3,45 y aquí lo mismo, ¿eh? no sé si se ve muy bien lo junto un poco más a ver si así conseguimos que lo veáis mejor pero bueno, supongo que con lo que estoy diciendo ya es suficiente para verlo ¿vale? en este caso serían los 8 cuadraditos eh, separados que son las 8 centésimas, las 3 tiras que son las décimas y dos unidades que serían estas dos Vale, entonces lo que tendríais que haber hecho serían estas representaciones gráficas. Vale, vamos a comentar ahora un poco los usos que tienen los números decimales. Los números decimales se utilizan para hablar de partes de una unidad. Es decir, cuando no cojo una cosa entera, sino que cojo un trozo de algo, necesito un número para poderlo representar, ¿vale? Por ejemplo, si me imagino que esto es una barra de pan que la he partido en 10 rebanadas... ¿Vale? siempre 10, ¿eh? recordad, sistema decimal, pues yo estaría diciendo, si me como toda la barra de pan, aparte de tener un, un pequeño dolor de barriga, eh, me estaría comiendo una, vale, una barra de pan, ¿no? podría escribirlo con el número 1, pero ¿qué pasa si yo solo me como estas tres rebanadas? Tengo que poder expresarlo con un número, claro, no puedo decir que he comido cero barras de pan, porque algo de pan sí que he comido, pero no llega a uno, ¿Vale? Por lo tanto, es un número que está entre el 0, entre no comer nada y comerte la barra entera. ¿Vale? La cuestión es, ¿y cómo escribo eso? Bueno, hemos dicho que si esto es la unidad, cada una de estas cosas es un 0,1, ¿no? Por lo tanto, lo que habría comido en este caso sería 0,3. Me habría comido 0,3 de la barra de pan. ¿Vale? Y veis? tenemos una manera de expresarlo con números. Está entre el 0 y el 1, ¿sí? Este sería el 0, no comer nada y... Haberlo pintado todo sería 1, ¿no? Pues haber pintado solo estos tres es 0,3. ¿Vale? Entonces ese 0,3 me sirve para expresar, en este caso, una, una cantidad de esto que nos estamos imaginando, de una comida que comes de un pan, ¿no? Pues eh, he comido 0,3 del pan, ¿vale? Estos serían las unidades y esto serían las décimas, así que sea, la, digamos las tres rebanadas es, está, estarían representadas por las tres décimas ¿y en qué tipo de cosas usamos esto? aparte de para especificar cantidades así en general pues por ejemplo supongo que os habréis fijado que se utiliza en el dinero por ejemplo algo puede valer o tener un, un precio de 2,2 7,5 euros, ¿no? Y aquí tenemos los 75 céntimos, ¿no? Que sería la parte decimal del número. O, por ejemplo, las temperaturas. Se puede decir, por ejemplo, que estamos a eh, 5,3 grados Celsius. ¿no? Y ahí tienes una parte decimal. Porque está entre el 5 y el 6. Y entonces, para especificar más, usas las décimas, ¿vale? O, por ejemplo, en las longitudes... Cuando dices, por ejemplo, tu altura y dices, pues mido 1, no sé, me lo invento, 1,70, ¿no? Pues escribimos esto, ¿no? 1,70, que este 0 ya veremos que aquí tiene sentido porque llegamos hasta el centímetro, ¿no? Pero en otras ocasiones este 0 lo borraremos, ¿vale? Pues estos serían los decimales. Bueno, y así un montón de cosas. para cada, Cuando hablas de la capacidad, por ejemplo, litros puede ser 0,33 litros, ¿no? Una lata. O cuando hablas de la masa, ¿no? Lo que comúnmente llamamos el peso. Pues también pueden ser 3 kilos y medio, ¿no? 3,5 kilos. O el área o el volumen o, o la medida del tiempo, ¿no? A veces en las carreras, por ejemplo, para ver exactamente cuánto se ha tardado, pues se usan decimales del, del, del segundo, ¿no? que se mide con super precisión entre el un segundo y el siguiente exactamente cuántas décimas de segundo, ¿no? Cosas así. Bueno, pues estos son unos cuantos ejemplos, pero es evidente que hay muchísimos más, ¿vale? En la vida cotidiana aparecen números decimales por todas partes. Vale, vamos a ver ahora a qué llamamos parte entera, parte decimal y los órdenes. De los órdenes ya hemos hablado, ¿eh? porque ya los conocíamos unidades, decenas, centenas. Y para el otro lado hemos estado hablando de las décimas, centésimas y milésimas, así que esto que está en azul serían los órdenes, ¿eh? aquí hay más y aquí hay más, ya lo sabemos. ¿eh? Por ejemplo, este 5 sería, una vez hemos hablado de unidad de decena, centena, volvemos a empezar, pero ahora de millar, así que esto sería unidad de millar. ¿Vale? Eh, parte entera sería de la coma para adelante, es decir, lo que si yo borro las cifras decimales, pues sería un número entero. En este caso, número natural, también le podría llamar, ¿vale? Pero si os fijáis, lo de parte entera es eso. Es una parte sin trozos, ¿eh? De ahí viene lo de entero. Es decir, en un número entero no hay trozos. Tienes uno, dos, tres enteros, ¿vale? Sin partir. Luego, la otra parte, la de la coma para atrás, es lo que se llama la parte decimal, que es donde están las cifras decimales. O sea, esto es la primera cifra decimal, la segunda cifra decimal, la tercera cifra decimal, ¿vale? Décimas, centésimas y milésimas. Y luego tenemos la coma decimal, yo la pongo siempre arriba, pero veréis que muchas veces se coloca abajo en algunos libros, o gente que lo escribe, las dos formas son correctas, no, no está establecido en concreto si tiene que ser arriba o abajo, y por eso hay gente que la pone arriba y otros abajo. Yo siempre la pongo arriba, pero ponerla abajo es correcto también. Y luego tenéis aquí el separador de mil o el separador de millar, ¿eh? que ya sabéis que en la parte entera cada tres números ponemos un punto, para que luego la lectura sea más fácil, un punto o un 1 pequeño, un 2 pequeño, ¿eh? para millón, billón, ¿eh? depende un poco de, de quién nos lo haya enseñado, ¿vale? Yo uso el 1 pequeñito y el 2, que ya lo hemos comentado en clase, para que todavía sea más fácil leer, ¿vale? Eh, también hay que tener en cuenta que en algunos países, por ejemplo, en, en países anglosajones, ¿eh? en, en Gran Bretaña, por ejemplo, pues resulta que usan la coma decimal y el punto al revés que nosotros. Es decir, ellos en vez de una coma decimal ponen aquí un punto, pero como separador de mil ponen una coma. ¿eh? Y eso es importante por si vais a un país eh, que no sea el, el nuestro, pues que os, eh, primero os enteréis de cómo lo hacen. ¿eh? No sea que donde ponen una coma tú pongas un punto y sobre todo si es dinero, puede crear mucha confusión. ¿vale? Y de hecho en las calculadoras también funciona así. En las calculadoras para poner decimales necesitas pulsar una tecla que en realidad es un punto. ¿vale? Esto sería la coma decimal de la calculadora. Y los separadores de 1000 en las calculadoras no se ponen, pero si tu calculadora lo escribe, que eso sí que la, hay calculadoras que cuando te dan el resultado te ponen el separador de 1000, pues te lo pondrán con una coma. ¿Vale? Así que tú aquí verás un 5,247.138 y eso también es importante porque si no, no, no entiendes bien cuál es el resultado que te está dando. Así que en las calculadoras va al revés, ¿Eh? donde nosotros ponemos punto ellas ponen coma y donde nosotros ponemos coma ellas ponen punto. Vamos a comentar ahora dos aspectos que están relacionados con lo de la parte entera y la parte decimal y los órdenes, que el primero de ellos es la lectura de, de los números decimales, es decir, cómo se lee un número decimal. Pues básicamente hay dos maneras de leerlo. Y bueno, y una tercera que es la que casi todo el mundo usa, yo también, pero que realmente es menos técnica. ¿eh? Bueno, vamos a ver las dos que se considerarían más técnicas. La primera manera consiste en leer la parte entera, por lo tanto leerías todo esto de aquí hasta la coma decimal, y después ir leyendo cada uno de los decimales por separado, ¿vale? Es decir, leerías 4308,247. Esa sería una, una manera mmm, técnica de leer el número. Muchos os preguntaréis, entonces, ¿por qué cuando... Solemos leer los números decimales así, sin ser tan técnicos, decimos 4.308,247. Bueno, porque hacemos un mix. En realidad me mezclamos un poco las dos maneras técnicas, ¿vale? Si queremos ser muy, muy técnicos sería 4.308,247, ¿vale? Si aquí queremos leer 247, entonces usamos el segundo método, que consiste en... Vuelvo a escribir este mismo número... Y el segundo método consiste en usar los órdenes, es decir, esto sería sin usar los órdenes y esta lectura va a ser con órdenes, ¿eh? usando los órdenes. ¿Cómo leeríamos esta? Bueno, primero fijo los dos órdenes del final, es decir, de la parte entera, el último orden son las unidades, siempre lo van a ser, porque si tengo aquí la coma... Aquí siempre va a haber un número, ¿vale? Así que serán las unidades. Y de la parte decimal también miro cuál es el último. Estos son décimas, centésimas y milésimas, así que el último es las milésimas. Por lo, tan, por lo tanto, me fijo en los dos del final, tanto de la parte entera como de la parte decimal. Y uso esos órdenes para leer. Es decir, leo todo esto y leo todo esto diciendo al final el orden. En este caso sería... 4308 o 4308 unidades y aquí en vez de leer coma leeríamos y, ¿vale? Así que 4308 unidades y 247 milésimas. ¿Vale? Así que aquí decimos coma ¿Eh? os lo he dicho de palabra pero no os lo he escrito por si acaso alguien se aclara mejor así ¿vale? así que 4308 bueno, 4, 308, 247, o 4308 unidades y 247 milésimas ¿vale? estas serían las dos maneras técnicas de leer y como os como os he dicho, si haces un mix de las dos, pues claro, acabamos, decien, acabamos diciendo 4.308, que sería esta parte de aquí, 247, pero claro, sin decir milésima. Y ahí está la cosa, ¿eh? que no, no estaría del todo, digamos que técnica, no sería técnico, aunque todo el mundo lo usa y por lo tanto, si nosotros lo usamos, tampoco es que sea horrible. ¿eh? Por ejemplo, si te dan un precio y te dicen esto... Claro, ¿qué diremos? 3,57. Fíjate que decimos hasta con, ni siquiera decimos sí ni coma, ¿vale? O sea, depende de la situación, si esto fueran euros y tú decides leerlo como 3,57, todo el mundo te va a entender. Entonces, tampoco es que sea un problema, porque en el fondo lo que estás diciendo es 3 euros, ¿veis? Si las unidades son los euros, estos son los euros, 3 euros, y luego estás diciendo el con 57, porque aquí son los céntimos, ¿Sí? Y si en vez de euros fueran libras o cualquier otra, eh, cualquier otra moneda, lo que sea, pues funciona igual, ¿no? Si fueran libras, pues estos serían tres libras y estos serían los, los 57 peniques, ¿no? Pounds y, y pens, si no me equivoco al decirlo, ¿vale? De cualquier moneda, funciona igual, ¿vale? Así que la lectura técnica, digamos, en matemáticas sería esto pero claro, luego en la vida real uno lee un poco pues como lo hace el resto de la gente porque ya te entienden. ahora vamos a comentar la otra cosa relacionada con parte entera y decimal y, y con los órdenes que es el tema de los ceros innecesarios. ¿vale? Antes os he dicho que si tú das tu altura y por ejemplo mides 1,70 y lo escribes así, ¿no? Esto serían 1,70 metros, ¿no? Este cero... Lo ponemos porque si estos son los metros, estos son los decímetros y estos son los centímetros. Y como normalmente se suele medir en centímetros, lo escribimos así porque en el fondo estamos pensando en un metro y setenta centímetros. ¿Vale? Entonces nos gusta ver el 70, como en el dinero. Si me dicen tres euros y medio, ¿no? 3,50, que estos fueran, son los euros... Pues a mí me pasa igual, hemos dicho que esto serían los euros y esto, hasta aquí, digamos, llegarían los céntimos, ¿no? Y lo escribo así porque así veo los céntimos, es decir, me imagino este paquete como céntimos, igual que aquí me imagino este paquetito de 70 como centímetros, ¿vale? Entonces esto me lo estoy imaginando en el fondo como los 3 euros y los 50 céntimos y como os he dicho antes, ¿eh? o con cualquier otra moneda así que en este caso, estos ceros se colocan pero porque tienen un sentido específico en este caso, quiero ver los 70 centímetros y aquí quiero ver los 50 céntimos ¿vale? porque si borro este cero y dejo el coma 5 es raro, porque entonces ese 5 que es? que yo sepa, ni siquiera tiene nombre ¿no? o sea, los céntimos sí tienen nombre pero lo que va aquí pues a no ser que yo no me haya enterado que yo sepa, no hay ningún nombre ¿vale? así que Mm, necesito ver los céntimos, necesito ver los centímetros y por eso escribo el cero. Pero en general, si yo hablo del número 1,70 y no digo que es o no tengo interés especial en que, en, en que se vea que son centímetros, ¿vale? Yo puedo escribir el 1,70 de esta manera. ¿Vale? Y esto es lo que estamos, digamos, aquí considerando un cero innecesario. ¿Vale? Si está al final y no tiene ningún uso específico, como el que tiene aquí o el que tiene aquí, que son unos usos que me interesa ver ese cero, en general habría que quitarlo, ¿Vale? Y aquí pasaría igual, si no fuesen euros y yo simplemente estoy hablando de este número yo lo podría convertir en un 3,5 y por lo tanto este cero también sería innecesario, ¿Vale? Con lo cual al final del todo, en el último orden, se pueden quitar. A no ser que los queramos por algo en concreto. En el dinero se, se ponen los dos, aunque sea un cero. En, en temas de medidas suele ponerse porque quiero ver los centímetros. ¿vale? En otros casos hay que quitarlo. Para que os hagáis una idea, es como si te dicen escribir el número 7 y tú escribes esto. Que esto ya lo habíamos comentado alguna vez, ¿no? Y pones 007 el agente secreto, muy bien, pero si es el número 7, tú estos dos ceros, en realidad no los quieres para nada, con lo cual, tú lo que haces es escribir el 7, ¿no? Por lo tanto, en la parte entera, delante del todo, si los órdenes grandes son ceros, los borras. Y en la parte decimal, si están al final del todo los ceros, los borras. Veamos un ejemplo. Si te dan este número y te dicen que elimines todos los ceros innecesarios, pues en la parte entera que se es está de delante, tendríamos que eliminar los ceros que están delante del todo. Y en la parte decimal que se es está de detrás de la coma, pues tendríamos que eliminar este cero del final del todo. Cuidado que este y este y este no se pueden eliminar. ¿eh? Hemos dicho los que están eh, en la parte final o en la parte delantera. ¿Sí? De la parte entera delante sí se pueden eliminar y de la parte decimal detrás se pueden eliminar. Pero los intermedios no, ¿eh? No borréis esos de ahí. Por lo tanto, ese número en realidad era el número 2040,083 o 2040 unidades y 83 milésimas. Vamos a comentar ahora las actividades de la página 65. En la actividad número, número 4 nos dicen que digamos cuál es la parte entera de este número, del 45,87, o 45 unidades y 87 centésimas, ¿vale? Pues la parte entera, hemos dicho que era la que no tenía decimales, ¿no? Es decir, esta de aquí. Así que la parte entera es el 45, en La actividad 5 nos dice mmm, que, digamos, qué orden ocupa la cifra 3 en estos números de aquí, ¿vale? Localizamos la cifra 3, aquí está aquí, aquí y aquí. Vale, aquí, si la coma está aquí no nos dicen nada, quiere decir que esta es la unidad, estas son las décimas y por lo tanto ya lo tenemos, son las décimas, ¿vale? Aquí, esta serían, como está la coma aquí, estas serían las unidades y ala, ya está, ya lo tenemos, son las unidades. Y aquí, si la coma está aquí, estas son las unidades decenas, centenas, por si a alguien le hace ilusión recordarlo, y hacia la derecha décimas, centésimas, ala, ya lo tenemos son las centésimas, así que décimas, unidades centésimas, ese es el orden que ocupa y luego en la actividad 6 nos piden eliminar los ceros innecesarios de estos tres números, así que este es el ejemplo que os he puesto antes, precisamente estos dos ceros no hacen falta, están delante en la parte entera, así que este número en realidad sería el 7, aquí Pasa lo mismo con este 0, ¿eh? está en la parte entera delante, sobra. Este no se puede eliminar, ¿eh? y el número quedaría así, así que ese sería el que eliminamos. Y aquí no se puede eliminar nadie, nada, porque este está en medio, estos también están en medio, y me tengo que ir al final, así que se pueden eliminar estos dos, con lo cual este número quedaría así. Vamos a comentar ahora los diferentes tipos de números decimales. No todos los decimales son iguales, entonces lo que se ha hecho es hacer una clasificación. La clasificación básica es en, en tres, ¿vale? Es decir, están los decimales exactos, los decimales periódicos y los decimales que no son ni estos ni estos. Y no se han inventado ningún nombre especial, ¿vale? Los no exactos y no periódicos. Así que este es fácil, los que no son los otros, ¿vale? Con lo cual ya veis que estos dos son de los que más vamos a hablar, ¿eh? Están los decimales exactos que son aquellos que tienen un número finito de cifras decimales, es decir, la parte decimal se acaba, ¿vale? Puedes tener un decimal, dos decimales, tres decimales, pero se acaban, por ejemplo. El 2,3 es un decimal exacto, porque tiene exactamente una cifra decimal, ¿ves? Es una cantidad finita, se acaba, un decimal. O, por ejemplo, el 15,03876. ¿Vale? Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 decimales y se acaba. ¿Vale? Así que tú puedes poner aquí tantos como quieras, como si pones un millón, pero si se acaba ahí, entonces es un decimal exacto. ¿Vale? La cuestión es que se acabe en algún sitio. Luego, los decimales periódicos, dice aquí, que tienen cifras decimales que se repiten de forma infinita, es decir, tiene... Tiene que haber algo que se vaya repitiendo y además hasta el infinito, con lo cual no se acaban, ¿veis? Estos serían como los que se acaban y estos los que no se acaban. Eh, dentro de los periódicos hay de dos tipos. Están los periódicos puros, que dice aquí, todas las cifras decimales son periódicas. Y luego están los periódicos mixtos, que dice alguna cifra decimal no es periódica. Es decir, mixto viene de mezcla. Por lo tanto, algunas de las cifras decimales no es periódicas y otras sí. Así que aquí hay una mezcla de no periódico con periódico. Sin embargo, esto es puro porque no hay mezcla. ¿eh? Todas son eh, periódicas. Vamos a ver algún ejemplo. Si yo pienso en el número 7,4444 y pongo puntos suspensivos dando a entender que esto sigue y sigue y sigue hasta el infinito, pues esto es lo que se llama un decimal periódico puro, porque todas las cifras decimales son periódicas, es decir, se repiten. ¿eh? El, el repetir es lo que da lo de la periodicidad, ¿vale? Algo periódico es algo que aparece una vez y otra, de ahí lo del nombre de un periódico, que sale cada día, ¿no? Una vez y otra, ¿no? Todo lo que tenga que ver con periodo, periódico es algo que aparece una vez y luego vuelve a aparecer, ¿vale?, entonces, estas cifras decimales se repiten y hasta el infinito, y todas se repiten el 4, empieza a repetirse y ya no se acaba, ¿vale? Por eso es periódico puro. Hay una manera corta de escribir estos números, ¿vale? Que consiste en escribir el, el número ese que se repite y ponerle un, una especie de gorrito, ¿vale? A este go supuesto gorrito se le llama el símbolo del periodo, ¿vale? Así que esto se lee... 7,4 periódico ¿Vale? Esto se lee periódico ¿Vale? Porque esto es el símbolo del periodo Si tienes, por ejemplo, el número 5,32 3,2 3,2 Puntos suspensivos, quiere decir que este 3,2 Se repite hasta el infinito Así que, ¿qué harías? Pues harías 5, y el 3,2 es lo que se repite Así que al 3,2 Es a lo que le pones esa especie de gorrito, ¿eh? el, el, el símbolo del periodo 5, 3, 2, periódico. ¿Vale? Así que ahí ya tenéis un ejemplo aquí y otro ejemplo aquí. ¿Vale? De periódicos puros. Periódicos mixtos. Tiene que haber alguno que no se repita. Para que no se repita, tiene que estar al principio. Por ejemplo, el número 1,7666 eh, 6, 6 puntos suspensivos. ¿Vale? Aquí, si os fijáis, el 7 es, eh, y el 6 se repite, pero el 7 no. Con lo cual, este se escribiría así. El 7 lo dejo sin el símbolo de periodo, sin ese especie de gorro, y sin embargo el 6 sí que se repite, así que solo al 6 le pongo el símbolo. ¿Vale? Así que las cifras no periódicas son. siempre tienen que estar delante, ¿eh? ya lo veréis, si lo pensáis es imposible que estén en medio. ¿Vale? O al final. No, no, entonces es que se acaba y sería un, un exacto. ¿eh? Fijaos la diferencia, ¿eh? Si yo hago esto. y me paro ahí y no pongo puntos suspensivos, ¿eh? comparáis esto con esto. Si yo no pongo puntos suspensivos, quiere decir que eso se ha acabado ahí, y por lo tanto es un decimal exacto. 7,4444 es un decimal exacto, pero 7,4444 puntos suspensivos, ese es el decimal periódico puro, que lo podría escribir así, este no, ¿eh? este no se puede escribir así. vale Así que de mixtos, tenéis aquí un ejemplo. Y de no exactos y no periódicos, eh, pues bueno, en realidad en este tema no los vamos a usar. Nosotros usaremos estos, sobre todo estos, que son los, digamos que dentro de los decimales, estos serían los más sencillos. Por lo tanto, con estos vamos a hacer cálculos, sumaremos, restaremos, multiplicaremos y dividiremos, ¿vale? Todos los tipos de cálculos así básicos. Con estos no, este año no, ¿vale? Se puede hacer, pero no lo haremos. Y los no exactos y no periódicos, digamos que todavía son de un nivel superior, ¿vale? O sea, va de fácil a difícil. Bueno, difícil entre comillas, ¿eh? Pero para nosotros estos serían los más difíciles. Por lo tanto, eh, con estos no haremos nada. Estos, por si alguien tiene curiosidad, son, como son números que sí que tienen infinitos decimales, ¿eh? Como no son exactos, quiere decir que no se acaban. O sea, estos, digamos que esta parte de aquí dice que tiene infinitos decimales, infinitos decimales nos referimos a cifras decimales ¿eh? para decirlo más corto se suele decir así pero si quisiésemos ser muy técnicos diríamos infinitas cifras decimales vale pero como no son periódicos no hay repetición vale con lo cual eh, ni siquiera podría escribirlos así si quiero poner los decimales, porque no podría acabar nunca y tampoco podría decidir qué va después, ¿no? Aquí yo tengo claro que después va un 4 y luego otro 4 y luego otro 4, no hay problema. Y aquí sé que después va un 3 y un 2 y un 3 y un 2 y un 3 y un 2 hasta el infinito. Y aquí sé que va un 6 y un 6 y un 6 hasta el infinito, ¿no? Sin embargo, aquí no pasa eso. Si yo empiezo a escribir uno de esos números, ¿vale? Por ejemplo, si digo, pues mira, va a ser el 2,76. 9, 9, 3, 0, 1, eh, 4, 4, 7, 2, mm, etc. Ya, pero ¿qué va después? Pues vete a saber, porque son como números a voleo, ¿no? De hecho, yo ahora mismo lo que he hecho es inventármelos así a voleo. Puede haber algo repetido, cuidado que dice sin repetición, pero quiere decir sin repetición infinita, ¿vale? Yo sí puedo tener dos veces un 9, o dos veces un 4, o tres veces, o 8, o 23, pero lo que no puede ser es que a partir de un momento siempre se repita, porque entonces sería este. ¿Vale? Así que la cuestión es, va, van saliendo cifras decimales, pero, ¿no? O incluso puedo tener aquí un 7 y luego volver a tenerlo. Si eso no hay ningún problema. Pero la cuestión es que, ¿veis que yo no sabría qué va después? Si no me lo dice la persona que se lo está inventando o de donde sea que hayan calculado este número, no se sabe cuál va después. Aquí y aquí sí se sabe. Pues este tipo de números que no usaremos este año, son los no exactos y no periódicos. Por ejemplo, el número pi, si os suena, ¿vale? sería un número famoso, ¿vale? borra aquí un poco para hacer espacio, el número pi sería uno de estos. Si a alguien le suena el número de oro o, o número áureo que se suele escribir con esta letra griega, fi, pues, o así o así, a veces también lo escriben, que sería la mayúscula, eh, pues este tipo de números son de esos. También hay algunos un poquito más sencillos, ¿Vale? que serían, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, que está seguro que os suena más, pero que si te pones a calcularla resulta que te sale uno de esos números que nunca se acaba y que no se repite, ¿vale? Así que estos serían estos números un poco así como más especiales, pero nosotros en realidad de los que sí vamos a, con los que sí vamos a trabajar, ¿vale? va a ser precisamente con estos. ¿Vale? Con los puros, los mixtos ¿Vale? Exactos, los periódicos puros y los periódicos mixtos. Eso serán, digamos, esta parte de aquí es con la que vamos a trabajar este año. Y sobre todo, con esta de aquí arriba. Vamos a comentar ahora el tema de la representación gráfica. Nosotros antes hemos hecho ya una representación gráfica, por ejemplo, del número 1,23, utilizando las, los dibujitos estos de, de tiras y, y cuadrados, ¿no? Por ejemplo, si te dicen que esta figura sería lo que representa el 1, pues esto serían una unidad, esto serían dos décimas y esto serían tres centésimas. ¿Veis qué es esto? Una unidad, dos décimas, tres centésimas, ¿no? Así que con este tipo de dibujos podemos representar números decimales. Pero luego también tenemos, como siempre, la recta numérica. ¿Vale? Así que yo os he hecho aquí un ejemplo. Si vamos desde el 7 hasta el 8, esto sería una unidad entera la he dividido en 10 partes iguales, para eso recordad que hay que usar la regla, ¿eh? para que realmente sean partes iguales, y entonces eh, podemos ver aquí las décimas, ¿no? si esto es el 7, o lo que es lo mismo, el 7,0, 0 cero, ¿eh? cero innecesario, pues esto sería el 7,1, porque tengo la primera décima, la segunda, la tercera, ¿no? 2, 3, etcétera Hasta que llego al 8, que sería como el 8,0 también, cero innecesario. no Y entonces, si quiero ver las centésimas, yo tendría que dividir, uno de estos trozos en 10 partes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si va a quedar muy pequeño, lo que te interesa es hacer una ampliación, ¿vale? Yo ya me lo he preparado aquí, entonces la idea es, imagínate que tú quieres dibujar algo, ver las décimas que estén aquí, entre el número 7,5 y el 7,6, ¿vale? Entonces, lo que haces es, este trocito de aquí lo amplías, ¿vale? Y lo mandas aquí, por lo tanto, este sería el 7,5 y este sería el 7,6. Es como si lo estuvieras mirando con una lupa o, o haciendo una ampliación ¿no? en, el, en el ordenador cuando haces una ampliación de una imagen. Pues lo mismo, esa es la idea. Te imaginas que este trozo lo has ampliado y como ahora lo ves más grande, puede dividirlo lo puedes dividir en 10 partes iguales y se ven con más claridad que si intentase aquí hacer las 10 partes iguales que no se vería nada. Y en este caso, cada uno de, estos, eh, de estas rayitas, pues representa que ha pasado una centésima más, ¿no? Porque si la décima la divido en 10 partes, consigo la centésima, y por lo tanto veo el segundo decimal. ¿Este número qué sería? Es decir, ¿aquí qué habría? Habría un 7,5, que ya tenía, y una centésima, que va ahí. Así que el 7,51. ¿Y aquí qué iría? Pues aquí iría el 7,5 y la segunda centésima, así que aquí va un 2, 7,52, ¿vale? Y así... Pues hasta el final, que sería el 7,59 Y este, si os fijáis, si quiero lo puedo escribir como el 7,60 ¿No? Ya, cero innecesario Igual que este, sería un 7,50 si quisiera ¿Vale? Así que aquí veo las centésimas, ¿no? Esto sería, esto representaría una décima Y esto representaría, por ejemplo, si elijo este Esto representaría una centésima que sería uno de los trocitos en los que habría dividido aquí en 10 partes iguales. Vamos a comentar ahora el tema del orden, es decir, para saber cuál es más grande y cuál es más pequeño, recordad que usamos los símbolos de desigualdad, uno es el menor que, el otro es el mayor que, ¿vale? Y entonces, ¿cómo podemos eh, saber cuál de los números es el grande y cuál es el pequeño? La recomendación mía es, empezar comparando primero las partes enteras, es decir, si aquí ves un 17 y aquí ves un 9, esto ya lo sabías hacer antes, por lo tanto sabes que 17 es más que 9, ¿no? Al final esto es un trocito extra que añades, pero el peso grande está aquí. Así que el 17 es más grande que el 9, por lo tanto el 17,34 es mayor que el 9,738. Simplemente mirando partes enteras lo hemos podido ver. Aquí miramos la parte entera también, pero... El problema es que resulta que es la misma parte entera, así que 17 y 17, mmm, como hay un trocito más, no sabemos cuál de los dos trocitos será más grande. Así que si la parte entera no te ayuda, pues empiezas a mirar un decimal con un decimal, es decir, empiezas por las décimas. Yo comparo la décima esta con la décima esta, ¿vale? Y veo que el 3 es más pequeño que el 5, por lo tanto, este número es más grande que este, porque el 5 es más grande que el 3. Así que este será el número pequeño y este el grande. Y si os fijáis, ni siquiera he necesitado mirar el siguiente. ¿eh? Comparo décimas con décimas. Y como aquí hay más, este es el grande. Y luego, si comparo la parte entera en este número, veo que no me ayuda. Si comparo las décimas, resulta que tampoco me ayuda porque son iguales. Así que lo que tengo que ir es al siguiente decimal. En este caso sería la centésima. Y aquí sí que son distintas y veo cuál es la que gana. En este caso, esta es la grande y esta es la pequeña. Por lo tanto, el número grande será este y este será el pequeño. ¿Veis? Si vais de uno en uno, es sencillo. La parte entera sí que la puedes mirar de golpe para comparar, como aquí. Pero si la parte entera no ayuda, miras el primer decimal. Si ayuda, genial. ¿Qué no ayuda? pasas al segundo, si no ayudase pasarías al tercero y así hasta que encuentres un número que sea diferente es evidente que si todos son iguales en vez de un símbolo de desigualdad lo que tienes que poner es un igual por ejemplo, si te dan 3,834 y 3,834 claro, si tú miras la parte entera es igual el primer decimal es igual, el segundo es igual y el tercero es igual pues que simplemente es porque esto no es una desigualdad, es una igualdad Ahora vamos a comentar el tema de la aproximación de números decimales. Eh, vamos a hablar de los dos métodos de los que ya hablamos en el tema 1 de números naturales, por lo tanto, la forma de hacerlo es exactamente la misma. Allí lo explicamos con más calma, así que si no os acordáis mucho, podéis ir a ver aquella parte del vídeo de números naturales. Y aquí se hace igual, te tienen que decir si quieres eh, la aproximación por truncamiento o por redondeo. Esta es la más habitual, ¿vale? Estas las usamos, por ejemplo, para cuando aproximamos raíces cuadradas, que no son exactas y cosas así, ¿vale? Aunque, lo he dicho, ¿eh? esta suele ser la que más se suele utilizar. Se utiliza más esta porque, si recordáis, es la que hace que el número aproximado esté lo más cerca posible del, del original, ¿vale? Bueno, entonces, si nos piden eh, que aproximemos por truncamiento o que trunquemos, ¿eh? que significa lo mismo, a las décimas este número, lo primero que hay que hacer es, como hacíamos anteriormente, localizar las décimas, que son estas, vale el 7 es la décima, y entonces tenemos que llegar hasta el 7 y dejar de leer, así que sería 8,7 y se acabó, así que este es el número que queremos. vale Si os fijáis, es como si aquí detrás hubiésemos puesto ceros, que es lo que haríamos con una aproximación, por ejemplo, a las decenas o a las centenas, no rellenar con ceros, lo que pasa es que aquí si rellenas con ceros son innecesarios y por eso no hay que ponerlos. Aquí, a las centésimas, la centésima sería este 1, ¿no? Pues hay que llegar hasta el 1 y dejar de leer. Así que 16,01. Lo mismo, es como si el 7 lo hubieras cambiado por un 0, pero al ser innecesario lo borras y lo dejas así. Por redondeo, parecido, pero hay que pensar más. Hago los mismos ejemplos para que comparéis lo que sale, ¿vale? A las décimas, pues otra vez, ¿no? Las décimas hemos dicho que era el 7... Hay que llegar hasta aquí, pero la diferencia es que en este caso yo me tengo que fijar en el siguiente también. Y recordad que lo que hacíamos era pensar si este número era de los pequeños, 0, 1, 2, 3, 4, o de los grandes, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Ay, perdón, perdón, ya lo estoy liando. De los pequeños, 0, 1, 2, 3, 4, eh, y de los grandes, 5, 6, 7, 8, 9, ¿eh? No sé si lo había dicho así, pero por si acaso. ¿Vale? Así que estos serían los que consideramos, digamos, pequeños, ahí un poco entre comillas, y esto los, las cifras grandes, ¿no? Un poco entre comillas, porque esto es una manera de hablar que tenemos nosotros para aclararnos, ¿eh? Entonces, este 4 es de los pequeños, ¿no? Está aquí. Por lo tanto, si es de los pequeños, lo hacemos como en el truncamiento, no hay que pensar nada. llego hasta el que me han dicho y se acabó. Así que este sería el 8,7, ¿sí? Este, a las centésimas, la centésima era el 1... Y me fijo en el siguiente, cosa que aquí yo no me he fijado en el siguiente para nada, aquí sí. Me fijo en el siguiente, es de los que consideramos grandes, por lo tanto, si es de los que consideramos grandes, este cambia. Le añadimos una, o en este caso una centésima. Así que este número se convierte en un 2. Y fijaos en esta y esta aproximación, que son las dos que han, han cambiado. Esta, si os fijáis, se ha quedado igual. Es decir, cuando el redondeo eh, lo hago y la cifra de después es de las pequeñas, en realidad es como el truncamiento. No se nota la diferencia. Pero si la siguiente cifra es de las grandes, entonces sí se nota un cambio. ¿Veis? Aquí me he ido hacia más arriba. ¿Vale? Esta no es la única manera de pensarlo. En el tema 1 ya os expliqué que también había otra manera de pensarlo con, di con un dibujo, pensando en cual, con cuál me quedo con la aproximación grande o la pequeña y cosas así. ¿eh? Si queréis verlo, pues os vais a aquel vídeo y lo volvéis a repasar. ¿vale? Digamos que este es el método más en plan algoritmo. ¿eh? Te fijas un poco y ya sabes cómo, cómo completarlo. En el tema 1, también, si os acordáis, hablamos de por defecto y por exceso aproximar por defecto es que te quedas por debajo del número original y por exceso es que te has pasado, ¿no? Exceso de velocidad, que ibas más rápido de la cuenta, ¿no? La velocidad estaba por encima de la permitida. Bueno, pues si os fijáis aquí, en este caso, el número que hemos dado es más pequeño que el original, ¿sí? ¿Veis? Este es igual, este es igual, pero aquí tengo un 4 y aquí tendría un 0 que no se ve, así que este es el grande. Por lo tanto, este es el pequeño. Así que aquí me he quedado corto, esto es por defecto. Y en este caso lo mismo, 16 es igual, el 0 es igual, el 1 es igual, pero aquí tengo un 7 y aquí tendría un 0, así que este es el grande y este es el pequeño. Por lo tanto, la aproximación por truncamiento, recordad que dijimos que siempre era por defecto. En el caso del redondeo, unas veces es por defecto y otras por exceso. Si miramos esta, que es igual que esta, es por defecto, pero en cambio, si miramos esta, el 16 es igual, el 0 es igual, pero el 1 es más pequeño que el 2, por lo tanto este es el grande y este es el pequeño, así que en la aproximación me he pasado, he dado una aproximación por exceso. ¿Veis? Aquí cambia. Este siempre es por defecto, siempre, aquí no, depende de cuál sea la cifra que va después. Si la cifra es pequeña, haré una aproximación por defecto, si la cifra es de las grandes, haré una aproximación por exceso. Vamos a comentar las actividades de la página 67, en la actividad 7 nos preguntan que qué tipo de decimal es el número 5,78, teniendo en cuenta que solo tiene dos cifras decimales, es decir, que las cifras decimales se acaban, esto es un decimal exacto. Vale, luego también nos piden en este mismo ejercicio que lo representemos, que representemos este número en la recta numérica. Yo me he adelantado y ya me he dibujado aquí un par de rectas numéricas, ¿vale? Eh, podríais dibujar directamente la que yo voy a hacer segunda, pero para hacerlo con más detalle estaría bien usar estas dos, porque en la primera recta numérica lo que veremos serán las décimas, es decir, en esta veremos este 7, ¿vale? Las décimas. Y en esta ya veremos el 8, es decir, las centésimas. ¿Vale? y si nos pidieran representar algo con milésimas estaría bien hacer una tercera y entonces en esa se vería con detalles las milésimas por lo tanto, digamos que para cada cifra decimal estaría bien hacer una recta numérica que serán en realidad ampliaciones ¿vale? ¿Cómo empezamos? Pues precisamente con las unidades ¿no? si aquí hubiese un 15, esto sería un 15 y esto sería un 16 como aquí hay un 5, pues esto será un 5 y esto será un 6 ¿Vale? o sea que esto tiene que representar una unidad pero empezando por la que te pongan aquí, así que aquí empezamos con un 5 y acabamos con un 6. Así, esto es una unidad entera que al partirla en 10 trozos iguales consigo ver las décimas, ¿vale? Así que aquí tendré que ver el 5,7, que sería 5,1, 5,2, 3,4, 5,6 y 7, ¿no? Este sería el 5,7 y el siguiente 5,8, ¿no? Vale, pues este trocito de aquí es el importante, es decir, este trocito de aquí... Es el que yo tendré que ampliar, ¿vale? Lo ampliaré aquí, ¿eh? me imaginaré que lo he ampliado para verlo más grande. Así que aquí empiezo con el 5,7 y acabo en el 5,8. Y eso lo hacemos porque, claro, este número es un poquito más grande que el 5,7, o sea que está entre el 5,7 y el 5,8, ¿no? Así que, si este es el 5,7, este será el 5,71. 72, 73 y así hasta que lleguemos al 78, ¿no? Así que coma, este sería el del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Así que aquí está el 5,78, por lo tanto esta rayita exactamente es donde está el número que yo quería representar, ¿vale? El que nos han pedido, ¿vale? Y estaría más o menos donde, pues, si te imaginas que esto es la ampliación de esto, quiere decir que esto está muy a la derecha, ¿no? O sea, estaría como por aquí. Pero hacer aquí las 10 rayas sería complicado y por eso hemos hecho la ampliación y así se ve más grande. Pero la idea es esa, que estaría ahí. Luego, en el ejercicio 7, ahí en el ejercicio 8, perdón, en el 8 nos dicen que ordenemos esta tira de números. ¿Vale? Nos dan una serie de números. Este es negativo, menos 1,3, también están los decimales negativos, evidentemente. No los vamos a usar mucho, pero bueno, eh, funcionan como cualquier número entero, solo que con decimales. Aquí nos dan un periódico porque nos ponen puntos suspensivos y el 6 se supone que se repite. ¿Vale? Y lo que nos piden es que ordenemos, si no especifican, recordad que siempre es empezando por el más pequeño, que es el orden natural, de menor a mayor ¿Vale? El más pequeño de todos, si os fijáis, solo hay un número negativo, que es este Por lo tanto, ese es el más pequeño de todos eh, Los negativos siempre están en la recta numérica, están a la izquierda, ¿no? por lo tanto, son los más pequeños Así que empezaremos por este Y después ya va el cero y a partir del 0 van todos los positivos, que son estos. Recordad que en los positivos no hace falta ver el signo, pero si quisiera, todos estos llevarían un más aquí delante. ¿Vale? Si hacéis memoria de números enteros, funciona así. Y entonces, ¿cuál va después? Pues el que tenga parte entera más pequeña. Aquí la parte entera es un 2, aquí un 5, 56, 5, 2, 24. Si os fijáis, hay dos que tienen parte entera 2. O sea que, o es este, el más pequeño, o es este. Como la parte entera coincide, miramos el primer decimal. Este es un 4 y este también, no nos ayuda, ¿no? Así que si yo miro esto y miro esto, tampoco me ayuda. Pero si paso al siguiente decimal, aquí no se ve, por lo tanto hay un 0, pero aquí hay un 1. Este es más grande y este es más pequeño, así que este va primero y luego va el 2,41, que es un poquito más grande, tiene una centésima más que este. El siguiente... Vale, estos los hemos usado. Aquí tendría el 5, el 56, el 5 y el 24, así que el siguiente es el del 5. Pero como no sé si es este o este, paso al primer decimal, que tampoco me ayuda porque es igual. Pues paso al segundo decimal y el segundo decimal sí me ayuda. Aquí veo un 6 y aquí veo un 2, así que este es más grande que este. Por lo tanto, este es el pequeño y este es el que va después. Recordad poner los puntos suspensivos, ¿eh? Si quisiésemos este, se podría haber abreviado así, ¿eh? no nos lo pide el ejercicio, pero para que vayáis haciendo memoria, es un decimal periódico y el 6 es el que se repite, le ponéis esa especie de borro, ¿eh? el, el símbolo del periodo. Después, ¿cuál iría? Pues entre este que es un 56 y este que es un 24, iría el 24, con 1, ¿vale? así que este ya lo habríamos gastado, y el último sería este, y con esto habríamos acabado la tira. En la actividad 9 nos pide redondear a las décimas este número, ¿vale? Localizamos las décimas, que serían estas, ¿vale? Recordad que esto es unidad, decena, esto décima, centésima, milésima. Así que nos piden redondear a la décima, a este 7, así que vamos a hacer la aproximación. En el redondeo, recordad que teníamos que pensar un poco más, ¿eh? hay que fijarse en la siguiente, ¿vale? O sea, nos fijamos en este 6, como este 6 es de las que considerábamos grandes es una cifra de las grandes, ¿no? de las de 5 de para arriba, entonces en este 7 hay que sumarle una unidad, ¿eh? en este caso una, una décima. 45,8 y el resto ya no nos importa, serían ceros innecesarios. ¿vale? Así que esta sería la, la, el redondeo que nos están pidiendo, sería la aproximación ¿vale? de este número redondeando a la décima.